Pongámonos en situación y pensemos un poquito, por ejemplo, en el trabajo donde cada uno de nosotros trabaja, sea en una oficina, público privada, en un despacho, en un taller, en donde fuera. ¿Usted tiene una jefa mujer? ¿Una directora mujer? ¿Una capa mujer? En mi caso, no. Y eso que tengo varios trabajos, desgraciada o afortunadamente. Pero si usted lo no piensa, eh, la pregunta es ¿por qué no hay o por qué hay tan pocas? Y eso es porque no tienen las capacidades suficientes, por supuesto que no. Es porque entre todos no las dejamos. Así que vamos a jugárnosla, abrir un poco la cabeza y entre todos apoye la cuota.